Hola chicos, soy Luis Lovefreak, bienvenidos a un nuevo video En este caso estamos haciendo un nuevo gameplay No estoy seguro de hacer una serie o no, pero eso dependerá de ustedes Así que bueno, tuve que volver a mi antigua cámara para esto Ya que no sé cuánto dure el video Así que por lo pronto, eh, espero lo disfruten chicos Una cosa, este juego es... Es bueno, pero es mejor si lo haces con audífonos Voy a tratar de manejar el audio lo mejor posible Para que ustedes también puedan disfrutarlo porque... Tuve muchas, muchas buenas recomendaciones al respecto de este juego, pero que se disfruta mucho más teniéndolo con audífonos. ¿Y qué juego es este? Bueno, es Hellblade, creo que así se pronuncia. Hellblade uh, suena... ¿Sacrifice? Algo así. La verdad es que el nombre es un poco más complicado de lo que creía. Pero, bueno, veamos qué, qué nos ofrece este juego. Aquí vamos, chicos. Ah. Bueno, inicialmente el juego se ve muy bien visualmente. Un poco más de volumen. No oh, estoy a salvo. Estoy aquí, cerca, a ok, el audio de verdad me deberá causar piel de gallina. La huh. ¿Es una cabeza lo que tengo detrás de mí? La La No les miento, de verdad tengo piel de gallina con este audio. No sé si está demasiado bien grabado. ¿Me están viendo? Los otros. ¿Quiénes son los otros? Pues este es un juego tipo vikingo, algo por el estilo. No es muy cierto. Algunos son antiguos, otros no. Pero viven. Se han cambiado. Creo que la escena se ha cambiado, justo como se ha cambiado. Ok, esto es solo la secuencia de inicio. ¿Puedes Me encanta que los créditos forman parte de las escenas. Oh. Ok. Adelante. Es real. Es ¿Estas voces de verdad están causando problemas? Ojalá lo estén viendo con audífonos, chicos. Eso es... ¡Wow! ¿Qué lugar es este? ¿Aún tengo la cabeza? Bueno, por lo menos ya no se mueve. Los enfermos, los ahogados, los asesinados. Ok Oh, ¿es esto vivo? No, oh, no, no, espera No, no, no, está, está clavado en un palo Se siente como que alguien en tu oreja Hablando así Viéndote Escuchándote Muy, muy serio. Estoy tan cerca de la oscuridad, puedes sentirlo. Por cierto, este no es un juego de terror, aunque lo parezca. Music. Ojalá pueda mantener el audio original activo chicos porque de verdad es otra cosa es algo muy es una experiencia muy diferente ah uh, esto se ve bien. Rayos estoy. Pueden sentirme. Saben que estás aquí. Por cierto, no puedo creer que este, este no es un juego triple A. No es un juego de precio completo, a pesar de lo bien que se ve. Visualmente es increíble. Uh, al fin llegamos. No sé a dónde, pero al fin llegamos. Voy a llevar la cabeza conmigo. Aparece sí. ¿Dónde estamos? Topa es un lugar al que. que ha dejado detrás. Yo sé lo que piensa. Oigo sus pensamientos. Quiere regresar. Tiene miedo. Vuelve. Es no demasiado tarde para entrar en la boca y volver. Nadie va a juzgarla. Nadie va a saber. Oh, she hurt ¿Me estás viendo? No hay vuelta. ¡Esto es súper fucking creepy! ¿Tú puedes hacerlo? Senua ¡No! ¡No hay nada que volver a un mundo que conspira a causar tanto sufrimiento! No hay nada que volver y más que esperar De verdad, este juego se ve increíble. Visualmente, hicieron un excelente trabajo. Uh, no tutorial okay como me gusta do not forget my stories oscuridad because your darkness comes from hell and your fate lies there they say the burning of a corpse will take you straight to hell's gate but gods and the living but follow this path hay muchas cosas hablando al mismo tiempo and down through deep dark valleys after nine nights of riding you will follow a great river and will find a bridge covered in gold the path to Helheim, to the across el Suena como un lugar amable suena como que van a tratar bien aquí Okay, ¿Puedo largar? ¿Puedo hacer acercamientos? O oh, si, sí, algo por estilo. No tutorial, como me gusta. ¿Y ustedes qué les pasó? Oh, ok, ¿en qué momento entre el agua? Wow, wow, wow, wow, ¿Qué, qué, qué está pasando? ¿Tienes que correr? ¿Por qué no corre? Las pelas La vienes aquí. ¿Cómo corro? Aún no sé cómo correr. Maldita sea, juego sin tutorial. Oh, espera, ya sé cómo correr. ¿Qué? No ¿qué entiendo qué es lo que está pasando. No esta vez. Uh, ¿Qué es eso? Puñales Está perdido No puede salvarte Salvarle ¿Por qué cargó una cabeza conmigo? Ok Se está poniendo muy muy creepy. There's no hay duda de eso. La Helheim. Helheim. diosa Hela. Holds his soul there. La diosa Hela. Es la diosa vikinga de la muerte, por cierto. Me encanta el hecho que las cinemáticas son de exactamente la misma calidad que el juego. ¿Tengo que ir al puente? Tengo que rescatarle a alguien. Ya está muerto. El puente a Helheim. Me olvido su nombre. Esta voz de verdad siento que está detrás de mí. Otra esas cosas. ¿Nos contar otra historia? De nueve mundos. Sky gods dwell in The gods of earth harvest. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. Huh? The mountain giants dwell in Jotunheim. Jotunheim the fire giants dwell in Muspelsheim. Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim. Helheim. Helheim el... is where you must travel. Es el lugar donde los muertos caen después de las batallas en la mitología vikinga. Solo aquellos que no son dignos de ir al Valhalla. Ah, ¿cómo rayos subo? Ah, ok. No mires abajo, no mires abajo, no mires abajo, no mires abajo. Estas voces de verdad me confunden. Me causa algo de prejuicio saber que tengo una cabeza colgando en mi cintura. Ok, los controles son muy intuitivos. ¿Se estás burlando de mí, acaso? ¿Es en el oscuro? ¿Qué es esto? Peligroso, tócala. Porque tengo siete dedos? Ah. Uh, ok, soy Estoy completamente loca. ¿Quién quién eres? El Me viejo idiota Truth? Ese es mi nombre Truth. Es bueno verte de nuevo tu no sé si esto es una cinemática o no, pero wow O sea que... Que ahora me seguirá Ah. Guarda esa imagen en el ojo, en tu mente. Y búscala. Tengo que... Ah, es como un... Tengo que encontrar esa marca en la cueva. ¿Será por aquí? Tiene que estar. Oh. Uh... Uh! Ok, este es, de hecho, un pozo algo interesante, pero no creí que fuera tan, no creí que fuera tan complicado. porque la figura ni siquiera parecía lo que tenía que tenía que ser I wow, wow, wow, wow, wow. okay, creo que el tipo tiene problemas ¿Pero me sigue? Ahora está dentro de mi cabeza. ¿Cuántas personas hay dentro de mi cabeza ahora mismo? Otra Esto se ve peligroso. Nada que tomar. Wow, la muerte está esperando para you to make that little slip. Pero. You can't just wish things away. ¿Otra historia? El mundo de los muertos es por la gigantesca. Hela, hija de Loki. Creo que muchos ya saben eso gracias a la película los el father cast her down into Helheim y le dio poder sobre aquellos que of de age edad, and y self-slaughter. En todos los nueve uh, mundos, solo Hela puede resurgir a los muertos. To Hela, tu Dillian fue sacrificado. Y con ella, debes Ese es el puente, es ahí donde tengo que ir. Y por lo visto, estamos buscando a Hela, la diosa de la muerte para algo al parecer resucitar a alguien. Algo me dice que es la cabeza que tenemos en la cintura. Okay, vamos darnos prisa. Oh, un logro. El fight begins. Tienes que abrirla. O sea, que a partir de aquí nos con muertos. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Porque qué nadie me contesta? Ah, ¿O sea que las voces solo, hablen, solo hablan cuando quieren? La oscuridad ah, Algo me dice que no me gusta la oscuridad De nuevo Estoy Impresionado con la manera visual de este juego ¿Quién estamos hablando? Yo no me voy a resistir Te daré lo que quieras ¿De qué estamos hablando? ¿De qué <risa> oh! tipo ahí? Creo que es un tipo. Ah. Uh. ¡Oh! Ok, ataque con el X. Ataque pesado con e con Y. ¡Uh, qué combo! ¡Oh! Ok, esquivo con el A. Todo uno más, uno más, uno más, no. Uh, qué buena patada. Oh, the fuck, wow, oscuridad. No puedo atacarlos. Ah, uh, como dices que. No puedo hacerles nada. Detrás de ti. Oh, eso es defensa. Ok, la defensa no sirve de eso. Oh. ¿Morí? ¿Eso es parte de la historia? ¿Qué ¿Qué What the fuck is happening? Ok, cosas malas pasan si me quedo en la oscuridad ¿Qué rayos pasó con mi cara? Ah... Um. A vision vision what's to come. Poor Senowa. The darkness does not bargain. It does not reason. It is rocked. And now it has taken hold. It spread water head. The seed of the soul. Sentado hacia su cabeza hasta que no quede no, nada de no, ella. Toda su sufrimiento no, no. no. es no, para nada. Es solo cuestión de tiempo. Es solo cuestión de tiempo. De cómo llevan la psicosis a este grado. The Dark Knight will crawl. La oscuridad. Eh, eh, ¿Qué? Si perdón no llegara hasta la cabeza de zona, su misión habrá llegado a su fin. Ok. ¿Y se habrá perdido todo el progreso? O sea, que si esa cosa llega a mi cabeza, uh, perderé todo el avance en el juego. Esa es una manera interesante de, de llevar los juegos. Ok, Damosigo tenía esa cabeza. Pero al menos de momento, aún puedes controlar su mente. Estirarás su promesa, cueste lo que cueste. Ok. Es decir, cada vez que pierda o muera, esa cosa en el brazo se va a, ir, va a ir creciendo. Si llega a mi cabeza, no solamente pierdo, sino que también pierdo todo el progreso que he hecho en el juego. Tendría que volver a empezar de cero. Suena interesante. Imaginen esto en Dark Souls. Valraven, los dioses? their blood to open the gate to hellheim and enter the land of the dead oh the northmen say that in the beginning there was nothing but darkness bitter cold to the north fiery hot to the south they say the cold formed ice which melted from the sparks from the south <laughs> El poder de la oscuridad dio vida a Y el primer gigante fue Y fue llamado Ok, primero tengo que derribar a dos jefes Antes de llegar con Hela Oh Oh, ¿Quién está contando estas historias? Es el tipo que nos encontramos en la primera puerta. Al parecer. ¿Qué? ¿The fuck? No soy el único que ve esa cara, ¿verdad? Northman. Uh, no hay nada de malo ver con lo que tú ves. Creería algo diferente si me estuviera pasando a mí. Okay. eso fue es algo creepy, así que retrocedamos y salgamos de aquí. Por un momento pensé que me seguía viendo oh, Lugar muy abierto Oh Hola ¿Qué más hay aquí? ¿Nada más? Tiene algo de parecido con Dark Souls Wow, wow, ¿qué está pasando? Oh al parecer, al parecer la oscuridad atrae a estas tipo tormenta, así que debo quedarme en la luz. Oh, otro, oh, otro puzzle. wow! ¡Wow! ¿Por qué no mueres? No Oh, oh. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que el combate es algo fácil hasta ahora Uno más ¡Oh! Me encanta patearlos Los combos son muy buenos Oh. Yes. Uh. Tiene ciertas vibras de Dark Souls ¿Estamos cerca? Uh. Y ahora tenemos un puzzle ¿N? ¿No ¿Ahora tipo N y una Y? Tenemos que hallarlos en algún lugar esas uh, ramas pudieron formar ok, encontré una de ellas falta una, que no sé exactamente dónde encontrar oh ok, no estaba dentro del árbol pero significa que la puerta está abierta, ¿no es así? Living, ok, está abierto, podemos largarnos. No creo que esas puertas sean así de ligeras, pero ok. When they first came to my land, esto me se ve como un bonito lugar me gustaría estar aquí de vacaciones dijo nunca nadie y Ok, eso se ve como un, un cuarto de... ¡Uh! Ok. ¿Por qué siempre lo hacen de sorpresa? ¡Most! ¡Oh! Me encanta como gruñe cuando ataca. Tengo que salir de aquí, tengo que salir de aquí, tengo que salir de aquí. Que okay, no me curo conforme la batalla avanza, así que debo de tener mucho cuidado. No. ¿Dónde no está el otro? Hay uno más. Oh. End it. End it now. This is nearly the end. Okay. Okay. No, no Eso es bueno. When you see a fire gate of sort, know that only a sacrifice will stoke the fires of Muspel and let the dead walk through. Find the fire sentinel. Follow the path to bueno, el fuego aquí está, o menos que estamos hablando de algo literal. Encuentro el fuego. ¿Una antorcha o algo así? ¿O no estamos hablando literalmente de fuego? Ok, aquí hay okay. mucho más fuego. Esto es el sacrificio. Do you know, as you want, but you mustn't look away from the horrors it does offer because you cannot overcome suffering if you refuse to look at it. Um. Okay. Ver, una ilusión. Oh, cierto, estamos buscando al dios de la ilusión, creo, o al dios del fuego y el sol. No hay nada aquí. Encuentra tu propio camino. necesito no tomar subtítulos? Hay muchas voces dentro de mi cabeza. Antes de que la Tierra se creada, había un mundo llamado Muspel. Porque estaba en el sur, era brillante y caliente, flamando, quemando. Sparks, que se de Muspel, se convirtieron las estrellas. Otros Sparks se el hielo en el mundo de Niflheim, creando el cuerpo del primer gigante, Ymir. Ymir, Muspel es uno de los nueve mundos, y ahora es la tierra de los gigantes de fuego. Y la gente de otros lugares no puede soportar una viaje. Ok Tengo el presentimiento Que en algún momento Vamos a luchar contra un gigante de fuego Y uno de hielo Suena interesante Necesitamos otro sacrificio aquí Que creo estaba de hecho Del otro lado del puente Oh, oh, ok oh, Ok Concéntrate a donde vas Wow, wow, wow, wow. Okay, por lo visto la oscuridad sí causa algún problema en mi mente. Así que tenemos que hacer esto rápido. O evitando la oscuridad. The Northmen say that the defender of Muspel is called Surt, the foremost of the fire giants. His name means the black one. El sacrificio está ahí arriba. Casi is like burnt. The Northmen believe that he sits at the border of Muspel with his flaming sword, and at the end of the world he will leave his post. Oh, ok Ok, aquí hay mucha oscuridad Esto va a poner feo O oh, quizás no Ok, aquí sí hay oscuridad ¿Que No estaba aquí el sacrificio. Oh, ahí, está, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos. Aquí vamos de nuevo. Las visiones. Uh, uh, uh, uh. Parece que era yo el que estaba en llamas. Ahora hay que regresar no por ahí de verdad esto es el infierno vamos, vamos vamos vamos vamos vamos vamos no te acerques a las llamas vamos vamos vamos vamos Aguantando, sigue sigo aguantando, se aguantando. Uh. Vamos! Do your gods answer your ah. prayers, Senua? I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, senure! Como deben ser! Them, like I find mine! My gods abandoned me! Estoy Ah, oh, perfecto. ¿Otra puerta? Tenemos que encontrar otro sacrificio. Oh, pero hay otra puerta ahí. Ok, este juego se está poniendo muy intenso. Y algo psicópata. Los Hathmán de la Hela, los pertenece a los perteneceres, los pertenece de los perteneceres de la oscuridad. vengo de Eren, Senua, donde me seguí a mis propios propios, el Toaha de Danan. ¿Por qué te abandonaste tus propios propios? Senua, yo era un hombre de conocimiento, no un guerrero. Para sobrevivir, hice cosas... mal. Estas voces de verdad me están poniendo muy de nervios. Oh, uh, Está en el fuego. Me falta ese símbolo de infinito. Oh, ¿Cómo puede ser posible? Oh, espera, espera, espera, espera. Oh! Eso lo explica mejor De nuevo otro sacrificio y preparados para correr chicos Porque esto va a ser una alucinación muy fuerte Ya habría de estar acostumbrado por este momento Por ahí de correr. Lo puedes hacer justo enfrente. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Oh. Tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que seguir. Oh, fuck. Oh, toqué el fuego sin querer. Fuck. Avanzó un poco, al parecer la marca. ¿Cuántas muertes tendré antes de perder todo lo que he hecho? ¿Cuántas muertes ten tengo para esto? Okay. No hay que salir por esa puerta entonces Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos Ok, se que tú te voy Que sigue avanzando Por arriba Por arriba, por arriba, por arriba En serio no hay tiempo para esto Mantente, mantente derecho, mantente derecho No no no no no no no Vamos, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, ¿dónde está? ¿En serio? ¿Justo ahora? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Justo ahora! ¡Vamos! ¡Apenas puedo verlos! ¿Puedo arrojarlos al fuego? Al parecer no O sí. O oh, si, sí, de hecho si sí puedo, se están quemando Ah, eso parece Largémonos Ya casi estoy ahí, ya casi estoy ahí uh, Lo logramos get your tears reason why love is dead oblivion as with a newborn who you see the world a mute no i see nothing now bueno ahora que lo veo este tipo suena como un amigo me saco contando sus historias pero me está ayud ayudando un poco entonces creo que es, es, es más o menos un amigo o simplemente quiere matarme de adentro hacia afuera. O otro más. Ahora son tres. Okay. Y otra puerta más. Ok. De hecho, de hecho chicos. Creo que este aquí es un buen lugar para dejar el episodio. Bueno, para dejar el video. Bueno, chicos. Es un muy buen lugar para dejar el episodio hasta aquí. Uh, se alargó un poco más de lo que quería... Porque de verdad me suena muy juego, muy, muy interesante. De verdad quisiera hacer un poco más si a ustedes les gusta y ustedes quieren ver más de, de este juego. Me pareció excelente la forma en la que llevan la psicosis a, a esas voces dentro de tu cabeza. Y si lo estás jugando con audífonos, es wow. De verdad, sientes a las personas hablando alrededor de ti, lo cual es un poco creepy. Pero bueno, yo voy a dejar el, el, el video hasta aquí. Blah, blah, blah, blah. Bueno chicos, yo voy a dejar el video hasta aquí, así que ya saben qué hacer. Dejen un like si les gustó este video, un comentario aquí abajo. Y si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse para tener más como estos gameplays. Que de verdad yo lo estoy disfrutando muchísimo. Así que bueno, chicos, yo los veo en la siguiente. Soy Luis el Lobo Freak.